Acabamos de la primera parte de la trilogía. Ahora vamos a por lo que puede ser mi mayor pesadilla. Aquí vamos, primer progreso, 44. Por eso me lo quería pasar hoy, pero ni modo. Cuatro. Justo porque ya lo he muy bien Muy bien Ya me lo pasé, ya me lo pasé, ya me lo pasé ¿Cuándo se cobro Ya, ya, puedes hacer esponjaje libre, ya puedo No me lo puedo creer qué <ríe> <¡Muy> salto <asunto! ríe> No Seca clip, seca clip, seca clip. Ahora que hacemos? Contar intentos. A ver, 11238. 11238 más o sea, ¿dónde, está o sea, ¿Dónde está? ¿Ya, botón de más, güey? ¿dónde está más, ¿Dónde más aquí? En... A ver, 785 me da serían como 12000, 12, mil... 12, 12000, 12023, Ajá. Ahora lo que prosigue Es Aftermath La última parte de la trilogía Pero ya está es...